Antes del año 2017, específicamente antes de agosto de 2017, había un problema súper grave con lo que tenía que ver con los reclamos de los documentos electrónicos que uno le enviaba al cliente. ¿Qué pasaba? El proceso de intercambio que estaba definido por Impuesto Interno es a través de correo electrónico. Entonces, cuando uno genera un documento tributario, se lo tiene que mandar a, a un cliente y ese cliente lo puede reclamar, obviamente. Ahora, ¿cómo llega esa respuesta? ¿Dónde llega? Era algo que antes de 2017 era bastante complicado. Hoy día, Sigue siendo eh, más o menos complicado, pero por lo menos nosotros tenemos una solución. Así que si te interesa eso, quédate en este podcast que lo vamos a ver. ¿A qué me refiero específicamente? A la respuesta que hace un cliente cuando eh, hace la acusa de recibo o el reclamo de un documento tributario en su bandeja de intercambio o donde recibe los documentos de intercambio, como se llama en cada sistema. En el caso de nosotros en LibreTe se llama bandeja de intercambio. Eh, básicamente hay dos opciones, o que te llegue por correo o que lo obtengas a través de los datos que están en impuesto interno. Por ejemplo, con la funcionalidad extra del librete. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día con Catalina. El caso, el caso, de, la, el caso de la semana pasada eh, corresponde al caso de Macarena. Ella se comunicó con nosotros por, por ticket de soporte eh, para, eh, pidiendo una ayuda. Estaba, estaba bastante preocupada porque eh, uno de sus clientes había reclamado todos los documentos eh, que ella le había emitido a ese receptor durante el periodo de agosto. Entonces, la semana pasada ya estábamos eh, a, fines, eh, a finales de mes, entonces ella tenía que cerrar ese proceso eh, de, de los documentos que se habían emitido, pero justo, justo en el cierre que ellos estaban realizando, eh, se percataron de que el receptor le había reclamado todos los documentos que ellos habían emitido durante el periodo de agosto. Entonces, eh, ¿por qué fue este reclamo? O sea, el cliente le indicó de que los documentos fueron reclamados porque ella emitió los documentos pero el documento nunca le llegó a la bandeja de intercambio del receptor. Ahora, ¿por qué no le llegó a la bandeja de intercambio del receptor? Porque ella, como emisor, o sea, su empresa, tenía eh, mal configurado el correo, el correo de, de intercambio. Entonces... Eh, en relación al correo de intercambio eh, ella después bueno también decía eh, y, y está el caso de que porque si el documento está aceptado eh, no es lo mismo que el documento esté reclamado entonces ahí es donde entra en juego dos correos que son los correos que se configuran en la empresa el correo contacto empresa y el correo contacto ese y explícanos la diferencia entre uno y el otro tres cosas primero eh... Los lo documentos reclamados. Uh -huh. Segundo, está lo del correo, de intercambio, del correo que no se mandó. Pues son claro. cosas diferentes. Y tercero, déjame hablar. Ah, ah, ya, ah, perdón. Si, si es monólogo, habláis solo para la otra. Eh, a ver. No eh, es monólogo, pero está explicando el, el caso. Y el caso <risa> es, es largo. O ¿Vale? sea, es que es amplio. Entonces, en realidad podrían salir más preguntas. Pero bueno, las preguntas es cierta cantidad, pero dale, dale. Sí, pues, a ver, dedícame. insisto, lo, lo, lo que está con son dos cosas. Primero los documentos reclamados ¿Ya? que surgieron porque no se mandaron por correo. Entonces, eh, bueno, ¿cuál es, la, ¿cuál es la pregunta de eso? De, la diferencia, explicarnos la diferencia entre el correo contacto SI y el correo de intercambio. No, o sea, eso lo hemos visto antes, el correo contacto SI, el correo que usa impuesto interno para decirte el estado de los envíos que se hacen impuesto interno. Ya. Y el correo contacto empresas es el correo que tú utilizas para comunicarte con tus clientes o tus proveedores. Ya, ¿y qué tendría que asegurarme yo como contribuyente para asegurarme que los correos están bien configurados? Que tu proveedor de correo funcione. <ríe> en el caso de libre eh, de, Sí, libre En el caso de libre de, en el caso libre de. A ver, todos los primeros, todos los correos se configuran en impuesto interno desde el punto de vista del correo, del nombre del correo. Yeah. O sea, si yo quiero informarle a mis clientes, perdón, a mis proveedores, cuál es mi correo de contacto a empresa, yo lo publico en la página de impuesto interno. Uh -huh. Ya no vale decirle a mi cliente, oye, este es mi correo, o sea, mi proveedor está en mi correo nuevo, mándamelo aquí, si yo no lo he hecho también en impuesto interno. ¿Puedo hacer las dos cosas? Sí. ¿Puedo hacerlo en impuesto interno y también informárselo a mi proveedor? Pero si yo no lo cambio en impuesto interno, no es válido. El correo válido es el que está en impuesto interno. Entonces, desde el punto de vista de, como de, de cliente, a mis proveedores tengo que hacer eso. Ahora, uh -huh. eh, ¿cuál es la importancia de ese correo? Que ese correo se utiliza para recibir la respuesta de mis proveedores. Perdón, para recibir los correos de mis proveedores que me mandan los documentos que ellos me emiten a mí, uh -huh. pero también para yo enviarle a mis clientes los documentos, que es lo que pasó falló en este caso, que nos enviaron los correos. Claro. Y también para recibir de mi cliente la respuesta a ese intercambio si es que el cliente me la manda, que es uno de los problemas que hay con el tema de los reclamados. Pero la principal diferencia es esa, o sea, el correo de impuesto interno es para lo que el impuesto interno nos avisa uh -huh. respecto a los envíos y los correos de contacto a empresas para la comunicación con mis clientes y proveedores. Si, si yo tengo documentos reclamados, ¿cómo en LibreDT yo puedo saber que tengo los documentos reclamados? En el no, peor no caso no puedes es el peor caso. Ah, yeah, yeah, yeah. El peor caso es que no puedes. ¿Por qué es el peor caso? Porque si tú no tienes la contraseña, vamos por lo básico, si usas la versión comunidad libre y no tienes funcionalidad extra, olvídate de la sincronización con el impuesto interno. Por lo tanto, yeah. la única forma de enterarte sería que tu proveedor te mande el correo diciendo que el documento está reclamado. Uh -huh. Y eso solo te vas a enterar eh, si es que tu cliente te manda el correo. Si el cliente no te manda el correo, no te va a enterar nunca. Yeah. Y además que ese correo tiene otro problema, que el, el, el resultado de ese correo se ve solamente si tú entras al documento eh, específico. específico y te vas a la pestaña de proceso de intercambio. Y ahí aparece un botoncito rojo, no me acuerdo sí, el color que cuando, dice... Cuando no, uno, no es un botón rojo, es un, te aparece un mensaje que dice que está rechazado. Eh, reclamado. Reclamado. Sí. Eh, cuando, cuando uno ingresa a los documentos emitidos, uno pincha en la lupa y por defecto... Bueno, en la página del documento hay varias pestañas. Pero por defecto uno siempre se va a encontrar en la pestaña de datos básicos. Mm y claro ahí es cuando uno se tiene que ir a la pestaña en que se llama proceso de intercambio y ahí en proceso de intercambio como tú estás diciendo si si está ingresar la contraseña ese botón que es el primer botón que está en la pestaña va a ir cambiando de acuerdo a si está eh, si, si, si, si se la ha da dado acuse de recibo o si ha sido reclamado ahora ese es como el segundo caso o sea el caso más malo es que no te enteres el segundo caso es que te enteras entrando al documento específico y siempre y cuando el cliente te haya mandado el correo uh -huh. eh, a mí no me gusta esa opción. No me gusta, ¿por qué? Porque depende de que el cliente te mande el correo. Y lamentablemente no todos los softwares de facturación hacen el precio de intercambio bien. No todos mandan la respuesta al, al, al proveedor. Uh -huh. Entonces, si sasco le emite una factura a un cliente X y ese cliente no me responde desde su sistema, eso es un problema porque esa respuesta nunca me va a llegar. Entonces, ¿qué opción prefiero yo? Y aquí está lo que decía en la introducción. Desde agosto de 2017, con la introducción del de, eh, registro de compra y venta, uh -huh. específicamente en este caso del registro de ventas, en el registro de ventas yo sí tengo ese dato, sí tengo el dato si el cliente hizo el reclamo o no. Porque desde esa fecha el reclamo se hace en impuesto interno. Entonces, okay. el cliente no quiere mi documento, lo reclama, esa información va a impuesto interno y queda en mi registro de ventas. Uh -huh. Queda en el registro de compras de él, como reclamado, y queda en mi registro de ventas el documento marcado como reclamado. Entonces, ¿qué opción prefiero yo? Eh, la sincronización con impuesto interno. ¿Cómo se logra eso? coloca las contraseñas en LibreT, Si tiene versión comunitaria, tienes que tener las funcionalidad, funcionalidades extras. <risa> eh, y con eso, automáticamente, se van a sincronizar los documentos y te va a aparecer un reporte en LibreTe que te va a decir: mira, estos documentos están reclamados. Y además, eso aparece en, en base a un resumen. Entonces, tú en un resumen puedes saber todos los documentos que tienes reclamados en el periodo. Y eso es mucho más eh, fácil de visualizar que estar yendo documento por documento. Ahora, igual hay un detallito con LibreTeX, de pero dale. Ya, yeah, eh, yo. Eh... Recuerdo, eh, y tú te refieres a reporte con que, por ejemplo, en el módulo de facturación, al costado derecho, se abre un recuadro donde te indica también los documentos que están reclamados. Sí, sí a ese me refiero. Ah, ya. Es, ese número de documentos reclamados sale en base a eh, la sincronización con el impuesto Si tú tienes esa sincronización activa, uh -huh. te va a salir ese numerito en esa esquina. Okay. Ahora, ¿cuál es el detalle con ese numerito? Que ese numerito solamente te muestra los documentos del periodo. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo haber emitido un documento el, el 28 de agosto y ese documento me lo reclamaron el... 2 de septiembre, porque está dentro del plazo para reclamar. Uh -huh. Ese momento me va a aparecer como reclamado, pero en agosto, no en septiembre. Uh -huh. Lo malo de eso es que si yo en librete, en el dashboard, no cambio a agosto, no me entero tampoco. Uh -huh. ¿Dónde está resuelto eso? En Contact. Yeah. Con Taffy en eso está súper bien resuelto. Ahí está diseñado específicamente para mostrar alertas. Entonces, si, si tú tienes un software de facturación que no es libre de tienes software de facturación y te faltan alertas, te faltan reportes, te faltan informes, o quieres tener un mayor control o visualización de tu empresa, con es la solución. Ya, yeah, mira. Otra, otra, otra de las consultas que realizó eh, Macarena, por ejemplo, es que eh, cómo saber, o sea, en LibreDT tú dijiste que te puede ir a la, a, la, a la pestaña de proceso de intercambio del documento eh, y ahí tú vas a ver si tiene el acuse de recibo o el reclamo. Pero en el reclamo, eh, primero, ¿cuáles son los motivos de reclamo por, por los cuales yo puedo reclamar un documento? Eh, Porque no, no te gustó, literalmente. Eh, por ejemplo, si el documento venía con la dirección mala no corresponde. Ya, eso sí. correspondería, por ejemplo, a reclamar por el contenido, por el documento. contenido del documento. Ya. Sí, sí, claro. O sea, si nos vamos a la versión oficial, no, claro, el contenido del documento. Generalmente porque el documento tiene algo que tú no estás de acuerdo. O sea, uh -huh. tú dices, mira, en realidad la dirección está mal, el giro está mal, o incluso los ítems. A mí me pasó una vez, creo que lo conté, no, no sé si fue en un podcast o en un live, conté que una vez me invirtieron los precios de una batería, de una uh -huh. UPS. Entonces, eso estaba malo, pues ahí uh -huh. reclamé el documento y pedí, pedí que me lo hicieran de nuevo. La otra opción es reclamarlo porque los productos no fueron entregados, por ejemplo. O sea, me, me están pasando el producto, pero yo nunca lo recibí, entonces si no recibí el producto, no tengo por qué aceptarlo. O por algún error directamente en los montos cosas así. Yeah. Ya, entonces, pero mira, yéndonos como a lo más técnico específico de impuesto interno, los lo motivos eh, tengo entendido que son tres. Que es reclamar el contenido del documento, la, fa la falta parcial de la mercadería o la falta total de la mercadería, que era lo que nos estabas comentando ahora último. ¿Qué hago? Eh, ya, por ejemplo, en, en la página de facturación yo veo una alerta que me está indicando que tengo documento reclamado. ¿Qué hago en, en un caso así? ¿Cómo tengo que, que, que enfrentar esa situación yo como contribuyente al estar revisando la plataforma? Lo primero es contactar al cliente yeah. para saber cuál fue el motivo real, porque lamentablemente estos tres motivos que tú explicas, en realidad entregan poca información, porque él, claro, él puede decir, sí, reclamó contenido del documento, pero, fue, qué, de hecho fue, pero ¿qué reclamó exactamente? Fue la consulta que realizó Macarena, porque yeah. cuando, cuando le indicamos, bueno, ella, ella también se dio cuenta de que estaban los documentos reclamados, eh, ella nos preguntó a nosotros, oye, ¿y cuál fue el motivo por el cual reclamó? O sea, no podemos mal? entregar el evento, que el evento era eh, estos motivos, pero son motivos genéricos, o sea, por ejemplo, si reclama el contenido del documento y quiere saber cuál es la parte del documento que está, que está reclamando, eso ya es algo que, que se tiene que comunicar con... Con el cliente. Con no, el cliente, sí, sí. Eso tiene que verlo directamente con el cliente. En algunos casos eso puede, podría venir en la respuesta hasta por correo que yo te digo, pero yo la verdad confío bien poco en esa respuesta. Yo soy de la idea de que hay que contactar al cliente si decirle, oye, ¿me reclamaste estos documentos? ¿Por qué lo reclamaron? Uh -huh. Típico reclamo, por ejemplo, es por órdenes de compra. Porque a veces las órdenes de compra, o sea, no a veces, muchas veces uh -huh. las órdenes de compra son muy importantes para ciertos clientes y ellos necesitan que los documentos vayan con órdenes de compra. Entonces, si no va la orden de compra, te lo pueden reclamar. O, por ejemplo, como el caso de Macarena, que te lo reclaman porque no mandaste el XML. Uh -huh. porque recordemos que el documento legal para todos ah, los efectos claro. prácticos es el XML. Sí. Por lo tanto, yo también lo he hecho, o sea, con, un de, con uno de los proveedores de Internet que tenemos en la oficina y alguna vez le reclamé el envío porque no mandaban el XML uh -huh. y les pedía que me facturaran de nuevo, una factura nueva y me mandaran el XML. Entonces, sí, eso, eso, eso puede pasar y en esos casos lo que hay que hacer es contactar al cliente para ver por qué me reclamó y corregir eso. Si, por ejemplo, me reclamó porque no... Ahora, el, el, a ver, el detalle con el reclamo es que una vez que te reclamó el documento ya no podía hacer nada. O sea, el cliente ya no lo va a acept... no lo puede volver a aceptar. Una vez que reclamó no puede aceptarlo ah, okay. o recibirlo, mejor dicho. Entonces, si el cliente te reclamó el documento, una acción es ver con el cliente por qué te lo reclamó. Yeah. Segunda acción es anular ese documento. Uh -huh. Hay que hacer una nota de crédito y una factura porque ese documento ya no es válido. Yeah, okay. Y lo tercero sería volverlo a emitir. Uh -huh. volverlo a emitir si corresponde, porque depende obviamente del motivo. Supongo que el cliente dice no, es que nunca me llegaron los productos. Bueno, en ese caso no lo vuelva a emitir porque no es necesario claro. probablemente. Pero supongamos que si es que volverlo a emitir eh, porque faltó la orden de compra o, o, o no se vio el XML, bueno, si faltó la orden de compra lo vuelve a emitir, pero agregando la orden de compra y se lo mandas por correo. Y si lo que te faltó fue solamente enviarlo, lo vuelve a emitir tal cual como era el original y eh, si te aseguras de que lo mandes por correo. Ok, ya. Yeah. Eh, bueno, igual son varias las acciones que hay que, hay que poner ojo en cuanto a, la, a, a cuando un, un cliente reclama, reclama un documento. Y también tener ojo con eh, el tema de lo de lo acuse de recibo, que la, la bandeja de intercambio no se tiene que nunca olvidar, o sea, no, no es algo que se tenga que ir procesando solo. Se puede procesar solo, sí, pero también es algo que se tiene que revisar. Claro, eso, ese, ahí nos fuimos al otro lado, nos fuimos al lado de como clientes, no como proveedores sí. donde, claro, si yo recibo documentos tengo que estar preocupado sí. de reclamarlo dentro del plazo. porque uh -huh. Si se me pasan los ocho días, el documento queda recibido automáticamente. Como dijo Catalina, es súper importante que ustedes revisen los documentos, tanto que les llegan, pero también los que ustedes emiten para saber los eventos de los clientes. Ya Para eso, insisto, LibreTech tiene una funcionalidad que es la sincronización con Impuesto Interno. Si ustedes agregan la contraseña en la configuración, si no saben dónde se hace, pueden verlo con soporte, pero en realidad es súper simple modificar la empresa y ahí está la opción. Y eso les va a permitir sincronizar varias cosas con impuestos internos. Ya lo hemos hablado en otros podcasts o en otros live. Eh, pero lo más importante es el movimiento, o sea, entre las cosas más importantes está el movimiento de la bandeja de intercambio Tanto para ir procesando los documentos automáticamente que ya eh, estén ok en impuesto interno Pero también para saber los documentos que sus clientes les han reclamado, que fue lo que hablamos hoy día Y es súper importante que tomen acción con esos documentos, no los dejen pasar Y sobre todo no los dejen pasar de un mes para otro Porque eso les puede traer problemas con el Formulario 29, declaraciones, etc. Entonces, estén atentos a esos documentos, revíselos y en caso de duda nos consultan si te interesan estos temas y como siempre digo en todos los podcasts suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente podcast